Otras actualidades y les va a leer una pequeña biografía de Pablo. Pablo Hernández es profesor titular de Estética y de Filosofía del Arte, la Cultura y la Imagen en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. En el 2010 tuvo su doctorado en la Universidad de Bostam en Alemania en una investigación sobre las relaciones entre imágenes y palabras en las artes visuales contemporáneas norteamericanas. Y hoy, pues, voy a hacer un comentario en relación a la exposición. Las ruinas. Y bueno, el sonido de fondo con, con, contextualiza un poco la situación. Ok, bueno, primero que nada, buenas noches a todos y a todas. Eh, lo que quiero agradecerle a, a Dominique y al Espacio Teorética por la invitación por darme la oportunidad de venir a, a conversar con ustedes un poco sobre, sobre eso, sobre las relaciones entre... Entre arte y política, en términos más generales, un poco más específicos, entre arte y, y fascismo, eh, y agradecerles también a ustedes por su presencia y, y de antemano por la paciencia también. Eh, yo voy mostrando una serie de imágenes que, a las cuales no me voy a referir en específico, o tal vez si sí, depende, depende de, de, de mí. Eh, Así que, bueno, la primera imagen es esta imagen que es un, un collage del artista da, alemán, daí está John Herfeld, eh, Herfeld es un seudónimo, eh, que lleva por título Guerra y... y Guerra y... Eh. Yeah, I like it. <laughs> Guerra y cadáveres, es eh, la última esperanza de los, de los ricos. De los ricos. Eh, voy a iniciar con una advertencia, eh, no voy a anunciar acá ninguna proposición, ninguna frase que pretenda darle a ustedes herramientas para interpretar mejor o de manera más adecuada la exposición Hombres sobre la", entre las ruinas o las obras de arte que allí se, se exponen y se, y se montan. Mi pretensión eh, más general, si es que puede ser descrita de esa manera como una pretensión, es investigar con ustedes algunas relaciones posibles entre diferentes maneras de ver las artes en relación con los fascismos y de las implicaciones que esto tendría con cómo hacerlas actuales a través de una exposición y un montaje como el que nos ofrece Teorética acá. El referente de esta charla no es la verdad ni la fijación de ningún sentido o significado, quizá tan solo como una especie de, de simulación lingüística, como un como sí si, porque el lenguaje nos impone esas fórmulas y nos impone su gramática. La, la pretensión en realidad central o el, el referente de esta charla más bien es la singularidad que el pensamiento puede mostrar a través de mi propia singularidad y la de mi discurso. El texto que presenta esta actividad, que circuló por Facebook y por, por, por el sitio web de Teorética, indica literalmente lo que, lo que me interesa venir a hacer acá en este momento. No se trata de una reflexión acabada sobre lo que esta exposición es o ha sido, incluso lo que será mis poderes no llegan a tanto, tampoco se trata de una crítica en el sentido profesional del término, porque no es un lugar que me corresponde ni que creo que me podría corresponder en este paisaje cultural de San José, para eso ustedes saben, ya hay personajes menos aburridos que yo. Se trata, de una, se trata más bien de una coincidencia, digamos, una coincidencia virtuosa, eh, que puede al menos ponernos en contacto y en comunicación, a mí que vengo de y que trabajo en la universidad y a lo que teorética representa en ese mismo paisaje cultural. Esa coincidencia es que resulta que conversando con Dominique, eh, directora de teorética, Dominique Ratón, y con Inti Guerrero, curador de, de esta misma institución y de la exposición Ores Entre las Ruinas, dimos cuenta de que estábamos compartiendo algunas inquietudes ellos a través de la producción y gestión de la, de la exposición y yo en un curso que doy en la Escuela de Filosofía en la Universidad de Costa Rica de Filosofía del Arte que dedico a las relaciones entre arte y política y más específicamente a, a la relevancia filosófica de estas relaciones en contextos de revolución, dictadura, colonialismo y fascismo. Es mi sensación, se están acercando. <risa> Ese es el punto de partida de esta pequeña charla, de esta actividad que, que venimos a compartir ahora. Eh, digamos que mover de espacio o mover de lugar, eh, con todas las implicaciones que esto, que esto conlleva algunas de las reflexiones que yo desarrollo en ese curso sobre la relación entre arte y fascismo y lo que esta relación implica en términos más generales eh, para una aproximación filosófica a las relaciones entre arte y política. Lo dicho tal y como lo hace el texto de presentación, nuestra idea central… Que es central solo en la medida en que, en que nos permite iniciar un movimiento centrífugo, ¿verdad? Eh, que nos lleve a otras ideas y que nos aleje de ella en tanto centro estático por medio del movimiento. La idea central es que con los fascismos históricos de la Europa de principios del siglo XX, que es un punto de partida concreto y a mí me parece ineludible cuando uno va a discutir sobre el fascismo, eh, desde, este, desde estas experiencias históricas, las relaciones entre arte y política eh, llegan a convertirse en un tema que ya no se reduce a dos esquemas eh, previos eh, a dos esquemas digamos simples eh, que era por un lado el esquema del compromiso el esquema explícito el compromiso de el compromiso De los autores y artistas, compromiso explícito de los autores y artistas con determinados partidos. Las preguntas de, de qué lado estamos, con quién nos aliamos, qué líderes vamos a seguir, eh, qué dogmas no estamos dispuestos a desobedecer o a cuestionar, contra quiénes vamos a hacer la guerra, qué signos y símbolos voy a compartir y a hacer míos parte de mí, de mi imagen incluso hasta de mi cuerpo, ese era un esquema. Y el otro esquema es, sería el que yo llamo el de la vulgaridad de la reducción de lo artístico a la propaganda de un determinado estado y poder. En este otro esquema el arte está vinculado más bien con la movilización de masas, se trata del arte funcionando al servicio de la maquinaria del poder que busca una homogénea y coherente respuesta al nosotros frente a las condiciones de representación que se nos ha impuesto, han impuesto, y esto hay ejemplos en toda la historia del arte, desde bueno, esa estela que es famosísima, digamos, la estela de Nazambrim eh, en Asiria, de la, del arte asirio, y, y otros ejemplos más, más cercanos o lejanos, de acuerdo con ustedes, y la cuestión es que la idea es que estos dos esquemas que curiosamente pueden ser, aplicados a, pueden ser aplicados a diferentes sistemas políticos y a diferentes contextos históricos, no necesariamente de derecha, pueden ser también aplicados al de la izquierda, el del compromiso y digamos el de la propaganda. Eh, esta charla pretende explorar algunos de los problemas que a partir de los fascismos hacen más compleja que, que a partir de esos dos esquemas de esa relación entre arte y política. Y sería importante, digamos, luego, yo espero que eso lo hagamos más bien entre todos, eh, abrir la discusión a las, a las formas en que la exposición Hombres entre las Ruinas y algunas de las obras allí montadas y expuestas abordan y hacen actuales los problemas que provienen de las relaciones entre arte y fascismo y esto digo, quizás por razones del tiempo incluso lo vayamos a tener que hacer más bien dialogando lo cual más bien me alegra eh, como en cualquier signo como en cualquier símbolo como en cualquier representación incluso como en cualquier palabra o en cualquier color eh, también en cualquier exposición de arte y en cualquier propuesta curatorial, la búsqueda de la referencia es la apertura de un conflicto inacabable. Ponernos a discutir sobre el supuesto de corrección de las referencias y de su adecuación unívoca, eso lleva a un conflicto, a mí me parece, triste, débil, vulgar, viciosamente circular. Es la apertura de una discrepancia, de una disputa y de una discusión de una de las formas quizás más absurdas y alejadas del pensamiento del conflicto. Finalmente porque se trata de un pseudo conflicto, tan patético como podría ser una balacera en el parqueo de un supermercado a causa de una interpretación sesgada de a quién se puede referenciar como sujeto del derecho de parquear en un determinado sitio, como me cuentan que parece sucedió en Moravia en el Price Smart, o la explosión de violencia por un precio asombroso en otro supermercado. La interpretación es otra cosa, es más bien el paso del signo, de la imagen, de la palabra, de la representación a la persona o a las personas, puede ser también a los personajes, a las máscaras, o a los cuerpos, que interpretan, que llevan a cabo la interpretación, y se afinca allí para cambiar de domicilio. Es una ilusión, es un como si, otra vez, un juego del lenguaje, el que nos hace ver que seguimos hablando de los objetos, de los referentes, o de los signos o símbolos, cuando en realidad no lo estamos haciendo o ya no lo estamos haciendo. Este cambio de domicilio implica en muchos casos, en los casos en que se trata de algo realmente interesante para el pensamiento, de un completo cambio de mundo, de vida eh, o de forma de la conciencia. No es una simple discrepancia la interpretación, no es un simple problema de referencias y de significados y esto a propósito, ustedes saben, de las cadenas de correos que han aparecido por ahí, no es una mera disputa de autoridades y competencias de saber. Cuando aparentemente estamos discutiendo sobre el referente de determinados signos, representaciones, palabras e imágenes, y sobre la adecuación o inadecuación de la relación de referencia entre ellos y sus sentidos, objetos o significados, en realidad estamos discutiendo sobre asuntos mucho más serios y densos, Estamos discutiendo en primer lugar, en realidad, sobre nuestras singulares formas de estar y de ser en el mundo. Estamos discutiendo en segundo lugar sobre nuestras ya no tan singulares formas de creer y de opinar, de conciencia y de falsa conciencia que toman lugar cuando hablamos de las ideologías de las cuales en algunos casos somos en esos momentos meros medios. En tercer lugar, en realidad estamos hablando sobre las condiciones materiales e ideológicas, supra e infra, homo o hetero estructurales, que hacen posible lo decible, es decir, lo que decimos, pero también los lugares desde donde lo decimos. Y finalmente, en cuarto lugar, también en realidad de lo que estamos hablando es sobre nuestras configuraciones de deseo cómo quisiéramos ser, cómo quisiéramos ser vistos, cómo quisiéramos ser escuchados, cómo quisiéramos ser aniquilados, abordados y obedecidos. Si no estamos dispuestos a aceptar este hecho, es mejor que no nos dediquemos al arte ni al pensamiento. Es mejor quizás que nos dediquemos a la comunicación colectiva de entretenimiento, a la publicidad, al comentario deportivo, a la religiosidad institucionalizada, o a las actuales formas mutantes del fascismo, tanto en cuanto a ideología como en tanto que sensibilidad. Esta, esta advertencia inicial es ya, como ven, la definición de las relaciones entre arte y política, o por lo menos las relaciones entre arte y política que a mí me parece le deberían de interesar a la filosofía, que no se reduce a un problema de significados o de correcciones sino a un sistema de los lenguajes, de la vida, del mundo y de la conciencia en relación con las personas y con lo que las diversas formas de poder hacen de ellas y de las posibilidades que el pensamiento puede generar para sacudirnos si no quieren decir directamente emanciparnos como ven, nos sucede lo que suele suceder con estas charlas con el discurso filosófico que en el fondo son precoces o somos precoces y ya podríamos terminar acá, estas dimensiones que he mencionado son las dimensiones que están siempre implicadas en este juicio de la interpretación y en este juego de las relaciones entre arte y política, pero vamos a avanzar un poquito, vamos a darle vueltas a esa responsabilidad o a esa ética, que en el fondo son una política de la interpretación y de lo que podríamos hacer con los signos, los símbolos, las representaciones y las imágenes, más allá de discutir sus referencias o de basar nuestras discusiones en la, diferencia, en la referencia. Y también, eh, esto, todo esto tiene que ver con, la, con algo a lo que quiero referirme más adelante, la legitimidad de afilar nuestra acción cultural en el mundo del arte y fuera de él, con esas cinco dimensiones inapelables aunque evadidas de nuestro mundo, nuestra vida, nuestro sistema, nuestros lenguajes y nuestro deseo. Estas cinco condiciones de la interpretación, asumida como un gesto ético-político, son también una base posible para pensar las relaciones entre arte y política en la medida en que ya no sólo las obras de arte, las instituciones del arte, sino también las actividades que se gestan dentro de ese sector, campo o mundo, entrelazan no sólo un proceso semiótico que nos lanza al problema de los significados y las estrategias para producirlos, sino también al universo del sentido y de las personas que los enuncian, que los encarnan y que los ponen en circulación. Así tenemos la concepción de un sujeto como un mundo, como el proceso por el cual su continua constitución o la lucha de su constitución como tal, como sujeto implica un lugar de enunciación y posibilidades de acción con sentido tenemos una determinada concepción de la vida y de lo que significa vivir o de lo que vivir implica en términos éticos y políticos tenemos un sistema que produce determinadas determinaciones y determinaciones para ese sujeto, para esos mundos y esas vidas tenemos lenguajes que abren y cierran, y que se abren y se cierran en las posibilidades de lo decible, de lo imaginable, de lo representable, de lo visible. Y tenemos nuestro deseo, del que es preferible decir poco, porque eso es, es quien se deja poco o nada decir. Paso entonces de esa primera advertencia. Como cualquier persona se puede imaginar, las relaciones entre arte y política son muchísimas y además pueden ser abordadas desde múltiples puntos de vista y de análisis. Históricamente, institucionalmente, sociológicamente, etc. Filosóficamente hablando, o desde el punto de vista de la filosofía del arte y la estética, la relación entre arte y política no se establece como una relación que mantiene sus términos como elementos preestablecidos. Es decir, lo que entendemos por arte cambia en su relación con la política y en su contacto con la política o con el concepto meramente de la política y con lo que consideramos lo político. Pero también lo que consideramos política y lo que consideramos político cambia en su relación con lo artístico y con el arte, y en esa medida es que afirmamos y enfatizamos la importancia de pensar estas relaciones, porque nos pueden presentar nuevas dimensiones, nuevas formas de lo político y de la política, del arte y de lo artístico, que si no los abordamos desde la relación, no saldrían a flote ni nos enseñarían tanto. Por otro lado, también debemos aceptar que esta relación es constante, la relación entre arte y política, desde las matrices materialistas, marxistas, de estudio del arte, sabemos que no hay separación entre sociedad, cultura, sistema político, sistema económico de producción, y sabemos también que esa relación se puede abordar en el diagnóstico, a nivel del diagnóstico y análisis crítico, es decir, en la medida en que estas... Relaciones responden a una necesidad de reproducción del sistema imperante. Se puede abordar también desde una interpretación dialéctica de la historia, en la medida en que el arte y la política establecen relaciones que forman parte del sistema de producción y de producción en el sistema. Y también se puede abordar en el hecho mismo en que el arte puede entrar a formar parte de un proyecto político revolucionario que buscaría ya no la incorporación en la producción o en la reproducción, sino más bien en la revolución. Si partimos de ese esquema materialista de producción, reproducción y revolución, podemos pensar cuáles son los esquemas, o vamos a intentar pensar cuáles son los esquemas o modelos por los que se ha desarrollado la relación arte y política en la historia. Que podemos ver en la historia de las relaciones entre arte y política. Primero, uno podría pensar en una primera forma de relación, que es este, cuando no, lo podríamos llamar influencias de control, legítimas o ilegítimas, cuando las instancias políticas eh, ejecutan control, influencia sobre el arte, sobre su formación y sobre sus instituciones, el ejemplo clásico de esto es la censura. Luego podemos imaginar un segundo modelo que podría ser el de los efectos e intervenciones intencionales de las obras de arte en la política. En este otro modelo, el artista toma una importancia casi preponderante respecto de la obra, pues se suele transferir a las obras de arte el alcance de las tomas de partido y compromisos políticos intencionales del artista. Acá, esto es muy interesante, se dan dos supuestos, los supuestos... Importantes. En primer lugar, esta idea supone, o este modelo supone, la negación de la objetividad y de la neutralidad política del arte. O sea, ningún arte es políticamente neutral ni objetivo. Y por lo tanto, el problema de los niveles de conciencia, intención y responsabilidad del alcance político de las obras de arte se modifica, ¿verdad?, gracias a este supuesto. En segundo lugar, hay otro supuesto aquí interesante también, que es el de la conversión de lo político en sustancia del arte. Es decir, el supuesto de que, el supuesto que afirma que es posible una objetivación estética de lo político en la obra de arte. Y esto pues este supuesto se lastra, digamos, a partir de estos supuestos y de este modelo es que se ha desarrollado lo que comúnmente se conoce como partidismo o compromiso en el arte, que de diversas matrices marxistas de estudio estético genera una serie de puntos polémicos y discusiones muy importantes e interesantes pero que no podemos presentar acá porque nos desviaría de nuestro interés de las particularidades de la relación entre arte y fascismo. Como tercer modelo podemos pensar en el empleo, en el uso del arte para desarrollar una función política en él. Para eso, lo que conocemos como mundo de la política, no solo toma el arte para darle una función política, que incluso podría no haber tenido antes o totalmente independiente de la intención del artista y del lugar de la obra en las tradiciones estéticas o en la historia del arte, Sino que, y este es un punto de discusión también muy importante para la filosofía, el uso y empleo no solo se desarrolla o tiene un alcance en un cambio de función de la obra de arte, sino que puede alterar el significado de la obra de arte, alterándolo, cambiándolo y trastornándolo. Y eso, digamos, acaba con la idea esta de que la obra de arte, por supuesto, está cerrada. Esta operación está basada en un supuesto, y es el supuesto de la apertura de la obra, el de la obra de arte como una obra abierta, sujeta a interpretaciones y a usos que pueden darle diferentes funciones y diferentes significados. En este supuesto se encuentra también, al mismo tiempo, la misma posibilidad de algo tan raro como la comisaría o la curaduría. Si la obra de arte estuviera cerrada, pues serían pocas las posibilidades que tendría un artista o eh, digo un artista, eh, una persona de, de hacer ese trabajo. Y finalmente el cuarto modelo que yo podría aquí rápidamente esquematizar de la relación entre arte y política y que creo que esto puede ser lo que nos lleve de una vez a nuestro tema de la relación entre arte y fascismo, tenemos el caso de que no solo es posible que el arte se politice que como veíamos en el segundo modelo la obra de arte se conciba como una intervención política intencional o como veíamos en el tercer modelo la obra de arte se use políticamente por parte de otros, sino que es posible un modelo en el que la política desarrolla estrategias y, monta estrategias y procedimientos, elabora producciones y materialidades, mediaciones y montajes estéticos. Este proceso que se conoce, se conoce como el proceso de estetización de la política contra, como contraparte de, en una relación dialéctica con la politización del arte, y esto proviene de un pensador alemán, es judío alemán, que se llama Walter Benjamin, que escribió durante los años 20 y 30 del siglo XX. Eh, este, esta otra idea está fuertemente relacionado con la aparición del fascismo en Europa y con otros cambios culturales, económicos, sociales, propios eh, de esas, justamente de esas, de esas décadas. Voy a un poco a Walter Benjamin. Este filósofo judío alemán, que me sirve ahora de punto de partida para las siguientes reflexiones, consideraba que su época debía ser explicada en relación con el pensamiento con la reflexión sobre los hilos que conectan las variaciones de la historia. Él pensaba que los cambios culturales, políticos, económicos de las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, la aparición del predominio de la reproducción industrial en el sistema del capitalismo, los cambios en la arquitectura y topografía de la ciudad en función de nuevas formas de consumo y exposición de mercancías, la aparición del cine, pero también la exaltación de la guerra, el voluntarismo asociado al nacionalismo y el conservadurismo, para él todas estas cosas no tenían una base común, eh, única, sino que entre ellas o ellas mismas componen estos cambios un tejido que marca lo que era su época y que producen la sensibilidad de lo actual y que se construyen ellos más bien como base para el despliegue de nuevas prácticas o nuevas formas de mediación, creación, comunicación, sensibilidad y de reflexión. Benjamin consideraba que la modernidad había alcanzado un punto determinado en el cambio de siglo, del 19 al 20, y que ese cambio eh, había instaurado como dominantes algunos principios del modernismo industrial. Mucha gente de esa generación, muchos pensaron que como parte de estos cambios, el sistema democrático se inscribía como el correspondiente modelo de organización de la comunidad, del Estado y del gobierno. Es decir, que los cambios culturales, económicos y políticos confluían hacia el sistema democrático. Por ejemplo, parte de las reflexiones más optimistas en Alemania, en Alemania de entreguerras, lo que se conoce como la República de Weimar, eh, iban en esa dirección luego de la Primera Guerra Mundial y por supuesto también luego de la influencia inmediata en Europa de la Revolución Rusa entre otros muchos elementos que se conjugaron allí como una especie de fervor eh, hacia el sistema democrático, sobre todo parlamentarista. Pero hay en esa misma generación, y Benjamin forma parte de este otro grupo, una serie de pensadores filosóficos, pero también sociólogos, historiadores, psicólogos y teóricos del arte, por ejemplo, que en diferente grado y de diferente forma alertan sobre esta ecuación y sobre el ca carácter mecánico de su funcionamiento. Es decir, sobre si los cambios pueden indicar efectivamente una inequívoca coherencia entre el sistema democrático y los cambios culturales y económicos de, una, de, de esta época. A mí me interesa que nos concentremos en un punto que es esta alerta, que es que esta alerta indica que hay que analizar con mayor detenimiento, incluso en mayor grado de detalle, esto es parte fundamental de la filosofía, por ejemplo, de Benjamin, ir al detalle, eh, cómo los cambios que se expresan en la cultura material, en cómo los seres humanos nos rodeamos y nos relacionamos con objetos, no son exclusivos de la economía y de la lógica mecánica de producción. La aparición de nuevas mercancías las nuevas formas de exponer y ofrecer estas mercancías, así como las nuevas prácticas que a través de ellas se instalan en la vida cotidiana, no están solamente vinculadas con la lógica mecánica de la producción, sino que también están ligadas a cambios en la sensibilidad o en las sensibilidades. Es desde este punto que la aparición de otro tipo, por ejemplo, que son tipos de cosas que, que estudiaba Benjamin, otro tipo de juguetes, Benjamin tenía una colección fascinante de juguetes eh, eh, esta aparición de otro tipo de juguetes de otras formas de entretenimiento eh, la aparición de las vitrinas de los, lo que es llamado los pasajes pasaje, o las galerías los antecedentes de nuestros centros comerciales no deben ser vinculados solamente con el modelo industrial que los ha producido sino con los rasgos que en otras esferas se expresa como sensibilidad imperante Benjamin pensaba que antes de una esperanzadora, él pensaba ingenua relación entre estos cambios y el sistema democrático parlamentarista, en realidad en la vida cotidiana y en el conjunto de Europa se expresaba un vínculo más bien entre el principio industrial de la reproducción y la exaltación de la guerra, el voluntarismo irreflexivo, el racismo, la intolerancia, y la necesidad de instaurar en todos los niveles de la vida una lógica del desecho y de la destrucción, de la ruina, del ciudad, de la catástrofe, para darle lugar a lo nuevo y a la nueva moda. La cultura, y esto es una de las consecuencias de esta, de esta idea de Benjamin, la cultura que es entendida como un archivo, como un enorme archivo, tal y como la comprendía Benjamin, pero también tal y como la comprendía Aby Barbour, por ejemplo, en la historia, como historiador del arte, y otros personajes de la época, tal como la concibe todavía hoy en día el filósofo contemporáneo Boris Groes, la cultura como un archivo se desarrolla, en un, se, se desarrolla entonces en un sistema que incentiva la continua reproducción y la producción en serie, y su correspondiente aceleración de la moda y del imperio de lo nuevo. La cultura, entendida como archivo bajo estas nuevas condiciones, no puede corresponder con su antigua naturaleza de conservación y registro total. Entonces, Benjamin analiza cómo ya uno no puede pensar, seguir pensando la cultura como un archivo que pretende, que pretende conservar y registrarlo todo, ya no puede... La cultura tendrá que adaptarse entonces también a los criterios de destrucción, de ruina y de desecho que le impone aquel ritmo y aquella lógica. Pero no solo la cultura debe adaptarse a esas condiciones y a esta especie de principio, sino también la manera y el sentido que se le va a dar a la organización de la comunidad o de la sociedad. Incluso el socialismo debe adaptarse a estos cambios y proponerse como un socialismo nacionalista, conservador y expansivo, un nacional socialismo. Habría entonces una correspondencia, no entre el sistema democrático, el cambio cultural y el cambio económico, sino entre fascismo y reproducción, entre fascismo, cultura y economía en las primeras dos décadas, o tres décadas, cuatro décadas y ahí podemos seguir, del siglo XX. Las fases de combatimento que funda Mussolini en marzo de 1919, de donde proviene la palabra fascismo, fascismo, y que invocan el viejo sentido de la palabra latina fascis, que se usaba para, se usaba para referirse a una especie de icono de la unión, la alianza, y de, y de la alianza a través de la imagen de un manojo o haz de palitos o de pajas que se unían para, para formar una especie de, de, de hacha, intentan dar cuerpo a la necesidad de unión y alianza para la conservación de normas y valores, lo que nosotros llamamos los conservadores, para la renovación de normas y valores en contextos nuevos de conflicto con otras normas y valores amenazantes, lo que llamamos reaccionarios, y basados en criterios de superioridad incuestionables, lo que llamamos autoritarios. Se oponían estos grupos fascistas, de fascistas originales, al modo de producción industrial. Se oponían a la aceleración de la vida y de los ciclos de producción y consumo. Se oponían a la cultura del desecho y de la reproducción, se oponían a la cultura de la homogeneidad y el entretenimiento. No. Una vez que en 1922 Mussolini llega al poder, que conserva hasta 1943, se instala en Italia un sistema de gobierno basado en esos mismos tres principios, conservadurismo, reaccionario y autoritario, y que se autodefine, se identifica y se describe a sí mismo en esos términos, como ejes para reunir a la derecha radical y para instaurarse luego como sistema, además totalitario y nacionalista. Es en este punto que fascismo también nombra una época en Europa, y no solo. Un, un, un sistema o un modo de gobierno y es la época que va entre 1918 y 1945 según los especialistas y que sirve para referirse a los regímenes de gobierno identificables con estas características y con procesos y proyectos específicos fáciles de ver, por ejemplo en el nacionalsocialismo alemán, en el fascismo italiano, en los sublevados españoles que instauran finalmente el régimen franquista también. La pregunta entonces es, ¿qué hicieron los fascistas? Pues ustedes quieren, ¿qué hacen los fascistas? Los fascistas, y prefiero usar la fórmula en presente, aun cuando esté describiendo más bien a los fascistas europeos de principios del siglo XX, de modo que ya vamos a ver que vamos a producir una especie de aproximación anacrónica y por lo tanto actual a este fenómeno. Decía entonces que los fascistas les gusta, bueno, no, no voy a decir. Los fascistas instalan prácticas, no sé si les gusta la verdad, los fascistas instalan prácticas muy concretas de terrorismo callejero. Oigan todo esto que intentan amedrentar a la mayoría de la población con amenazas concretas o imaginadas de las cuales hay que protegerse con la unión y la alianza. Piensan también que esa unión y alianza conforman una sola hacha, una especie de hacha, también, una especie de arma o de ejército informal y una estructura de sociabilidad, sociabilidad paramilitar. Los fascistas encuentran en el nacionalismo la invocación más clara y la interpelación más sencilla para generar un sentido de pertenencia y una cohesión social que justifique la univocidad y la homogeneidad del conjunto social y la firmeza del poder que reconocen como propio y legítimo desde sus propios parámetros. Esto suena muy familiar. En medio de esto, los fascistas exaltan la guerra, porque ven en ella la afirmación extrema de la voluntad de poder que se expresa entonces como el poder de aniquilar a los otros, podría ser de apresarlos también, ¿verdad? de silenciarlos o de condenarlos. A esta exaltación de la guerra se suma una exaltación también de la acción directa como principio de formación creadora. Esta idea de la acción directa no la puede ver en personajes tan disímiles como George Sorel, por ejemplo, socialista de la época, o en los futuristas también. El paso inmediato a la acción sobre la reflexión o sobre un momento analítico detenido. También los fascistas adoptan un principio que guía, un principio de guía, que va vinculado con un culto a la personalidad del líder o caudillo a quien entonces se le ceden las fuerzas represivas del Estado en una estructura jerárquica de dirección. Los fascistas no creen en la lucha de clases, no creen por lo menos en la lucha de clases como base de una configuración de fuerzas para la transformación social, y más bien promueven contrarrestar la lucha de clases con la estricta organización unitaria de trabajadores y empleadores, de modo que el ascenso social quede cancelado o incluso no visualizado como una necesidad, como una posibilidad social. Entonces son casi solidaristas. Para todo esto, los fascistas hacen leyes, producen órdenes normativos que acompañan estas acciones y estos planes. Leyes de concentración de poder, leyes de prohibición de otros partidos, leyes de restricción de los derechos civiles, leyes de restricción de la libertad de prensa y expresión, leyes en general restrictivas en su mayoría, como las leyes de nuestro último gobierno. Y cuando no, pero el último no, esperemos. Y cuando no son restrictivas, estas leyes, cuando no son restrictivas, lo que amplían es el poder de las fuerzas represivas del Estado o la formación de milicias informales o la legitimación de la penalización del disenso, cuando no directamente la legalización del asesinato político. Ya ven que cuando uno hace esta lista no se decide, no se puede decidir entre hablar, entre hablar en pasado o en presente. Volvamos al tema de la relación que esto podría tener con el arte. Resulta que... A los fascistas les encantan los espectáculos, espectáculos ojalá masivos en los que la propaganda de masas se mezcle con la puesta en escena indiferenciadamente, propaganda, publicidad, puesta en escena y espectáculo indiferenciados. Para esto bueno les recomiendo, en la exposición estuvo, ¿verdad? la vieron, la del triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, o Olimpia también, de Leni Riefenstahl, que es la directora de cine de las producciones del Tercer Reich, alemán. Pero les recomiendo que lo vean en contraposición con el acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein. En términos de coreografía y montaje, es muy bonito ver esas dos películas este, y evaluar las diferencias de coreografía, de montaje, de linealidad a los puntos de vista, este es un ejercicio que hacemos en, propaganda, en mis clases, y que siempre arroja nuevas cuestiones. Okay, según actores como Benjamin, en esta, en esta particular afición por los espectáculos, se muestra no solo la necesidad de cohesión y de pertenencia que esta ideología requiere para alcanzar, sostener y ejercer el poder, voy a decirlo con una palabra que ahora les gusta mucho a los demócratas, eh, necesitan ese consenso. Si no se muestra un proceso profundo, eh, eh, vamos a ver, según autores, como ven también, en esta particular afición por los espectáculos, se muestra no solo la necesidad de cohesión y de pertenencia que esta ideología requiere para alcanzar y sostener y ejercer el poder, sino también se muestra un proceso profundo de estetización de la política, como les decía hace un rato. La estetización de la política no implica ya la simple cooptación, la simple cooptación eh, del arte en forma de propaganda o el ejercicio de la censura, sino el, el procedimiento mismo por el cual la política se hace espectáculo y acto estético, se hace puesta en escena y estilo. Cuando esto sucede, se confirma entonces que hay una coherencia que debe ser explicada entre el fascismo y las condiciones que hacen posible también las nuevas mercancías y formas de consumo, los nuevos espacios públicos y comerciales, la aparición del cine, la reproductibilidad técnica, el voluntarismo el fin de la cultura como colección de bienes limitados y su inicio como dispensario de estilos pero también es necesario explicar cómo se produce también la incoherencia esto no es todo negro o blanco eh, hay que explicar cómo se produce también la incoherencia cómo es posible producir en esas condiciones disidencia Frente a esas relaciones ¿Cómo es posible producir oposición Ante las determinaciones Y cómo producir resistencia activa Por parte del mundo del arte Y de la producción cultural y simbólica Es decir, ¿Qué alternativas deja Esa relación entre fascismo Cultura material Y sistema, digamos De producción O modo de producción por ejemplo, en este contexto es que se produce uno de los problemas que luego atravesarán, y esto lo vamos a mostrar en este, el arte del siglo XX hasta nuestros días. Vamos a ver, un condicional. Si parece haber una continuidad entre el fascismo y ciertas formas de la cultura y de la producción, y si el fascismo se apropia para él, el ámbito de la política, el ámbito de la estética del espectáculo, de la puesta en escena, de la propaganda de masas, del acto cuantitativo masivo del arte y de las formas simbólicas y estéticas, entonces... ¿Qué les queda a los artistas para poder ejercer un papel político de resistencia, oposición o revolución? Si esos lenguajes, por decirlo de alguna manera, están ya cooptados por el fascismo. En el esquema que parece dibujarse con las ideas de Benjamin, lo que se produce es una paradoja para el arte del futuro, es decir, para el arte del presente. Para combatir la ideología, el arte y la sensibilidad fascista y la estetización de la política que acompaña al fascismo no se puede o no puedo acudir a los valores estéticos masivos. No puedo apelar a las herramientas y formas de los lenguajes simples, directos, maniqueos y fáciles de la propaganda y del nacionalismo. Pero si recurro a lenguajes complejos, demandantes de altas competencias para su comprensión e interpretación indirectos, irónicos, variables, entonces me voy a ver restringido a impactar una élite que no reproducirá el acto revolucionario de mi arte, más allá del mundo propio de la vanguardia, de la experimentación, de lo alternativo. Esa es la paradoja que Benjamin, digamos, intenta mostrar. El fascismo le presenta un reto al arte, un reto crucial, un reto que finalmente define en mucho como las discusiones que hubo sobre, sobre las relaciones entre arte y política durante todo el siglo XX y todavía hoy. Si los fascistas logran estetizar la política, lo hacen a través de lenguajes que funcionan masivamente, que son fáciles de, de, de enganchar, digamos, con la masa. Si el artista utiliza lenguajes de, o formas de ese tipo, estaría, digamos, sucumbiendo ante las eh, formas convencionales dentro de ese sistema de producir relaciones simbólicas y relaciones de representación, por lo tanto, digamos, estaría, sería mucho más sensible de ser cooptado, ¿verdad? con esos lenguajes entonces le queda la alternativa de experimentar con lenguajes mucho más complejos menos masivos, con menos impacto cuantitativo, digamos menos entre comillas populares y si hace eso impacta en una élite que no va a reproducir digamos el, el gesto revolucionario entonces en esa disyuntiva se encuentra, se encuentra esa relación entre arte y política a partir de de la experiencia justamente que impone, que impone el fascismo si quiero combatir la ideología que acompaña y que se ha apropiado por ejemplo de la figura de la negrita de Los Ángeles cubriéndola con un condón frente a la catedral no puedo esperar que un grupo amplio de la población tome conciencia del problema político que implica y que se lance a apoyar mi arte. Yo no puedo esperar convencer a una amplia mayoría de combatir el nacionalismo costarricense simplemente quemando públicamente la bandera nacional o el pabellón. No basta romper una cruz gamada o tacharla, digamos, una basta. no basta. o simplemente esperar que estos actos sean interpretados mayoritariamente como actos reflexivos, críticos y parte de una retórica política bien articulada. Esta es una foto que hice, malísima, de una, de una bandera original, que esta bandera y este, este símbolo era el símbolo de la unión de las izquierdas en Alemania y de los grupos que empezaron a combatir de primera entrada las milicias nacionalsocialistas, cuando todavía Digamos, Hitler no había tomado el poder y ni siquiera se había expandido demasiado eh, eh, el nacionalsocialismo como ideología, pero ya tenían grupos milicianos, digamos, que andaban este, eh, aterrorizando en las calles y se formaron grupos de la Unión de los Partidos de Izquierda eh, tradicionales que ya habían en Alemania con esta bandera para, para contrarrestar. Digamos que esta, este símbolo es el el que intentaba ser el símbolo de la, de la antítesis, digamos, de la, de la cruz gamada o de la, de la esvástica. Y esos grupos, digamos, fueron las primeras, además fueron las primeras víctimas del nacionalsocialismo, los primeros fueron apresados y fueron sistemáticamente exterminados. Eh, las relaciones entre arte y política durante el siglo XX y hasta nuestros días han sido visualizadas como un problema central, crucial y determinante Justamente desde este punto de partida, estos son fotogramas del video que está en la exposición de. Ese nombre sí me cuesta, Spat Maya. ¿Cómo es Spat? ¿Ah? Spat Maya. Uh -huh. eh, las relaciones entre arte y política, decía han sido visualizadas como un problema central justamente desde este punto de partida, porque el fascismo o el contexto del surgimiento de los fascismos europeos se plantea un problema que consiste en una especie de paradoja. Con el fascismo ya no basta como gesto político del arte el que el artista tome partido y se manifieste como parte de alguno de los bandos en enfrentados socialmente y se tatúe al Che o lo que quiera, eh, ni tampoco basta una resistencia terca dentro del círculo de los funcionarios públicos culturales. Es necesario vérselas con el problema de la política de los propios lenguajes, de los propios medios, con las estéticas del montaje, no de la toma de partido, sino, como dice George Didier-Berman, de las tomas de posición, que es diferente a la toma de partido y con ellas de las diferencias de competencias que implica y de impacto cuantitativo. Los mecanismos culturales vigentes hoy, en día, en mucho, siguen estando enmarcados por este dilema y esta paradoja. La producción del arte contemporáneo se la sigue viendo, y eso lo podemos discutir ahora con los artistas que están aquí presentes que sería muy interesante, la producción del arte contemporáneo se la sigue viendo de cara con él, con él, con esta paradoja, con este dilema, también, y desarrolla diferentes estrategias para resolver un impacto político negociando con éxito, con, más o mayor, con mayor o menor éxito, las convenciones mediales vigentes y los juegos de dominación y poder que sobre ellas pesan. Acudir al contenido de la obra para marcarla políticamente ya no es suficiente. Las estrategias de cooptación son muy eficaces evadiendo la mera manifestación de la intención o compromiso del artista que la creó. Acudir solo a la experimentación formal parece condenar al arte a la discusión entre expertos, y a la incomprensión del ciudadano promedio y por lo tanto a un impacto político que puede solo relativamente ser entendido como efectivo no digo que no haya alternativas ni que ninguna de ellas funcione Hombres entre las ruinas nos expone una buena muestra de estrategias diversas de enfrentarse a este dilema un dilema que yo creo que tiene su origen en la relación entre arte y fascismo en las primeras décadas del siglo XX habría que pensar entonces las condiciones que han hecho nuestra propia época, como lo hizo, digamos, Benjamin y el grupo de pensadores que yo personifiqué en él, y cómo en ella nuevos elementos y nuevas formas de la producción, del consumo, de la sensibilidad, de la cultura material y de la sociabilidad, nos relanzan la pregunta por las relaciones entre arte y política. Desde este punto de vista, la exposición es Hombres entre las Ruinas, ensaya múltiples niveles simultáneos una especie de visión caleidoscópica o quizás mejor estratificada eh, ¿cómo se llama esa pasta con lo que se de repostería? que es como muchas Milojas. hojitas o hojaldre sí. Benjamin usaba la imagen del hojaldre tenía una, una, no, no se decidía para entender el movimiento del tiempo histórico entre la imagen del hojaldre o la imagen del Strudel era un apasionado de la, de la prepostería ¿vale? se imaginaba la, el ángel que está en Berlín el la, la la columna de la victoria se la imaginaba de niño como un queque como un enorme queque eso está en, en Berlín cerca del 1900 que es un texto de él recordando su infancia y reconstruyendo su infancia en Berlín eh, bueno eh, no, hombres entre la ruina nos expone una buena muestra de estrategias diversas de enfrentarse a este dilema un dilema que yo creo que tiene su origen en la relación entre artifascismo eh, esta exposición ensaya múltiples niveles simultáneos una especie de visión cariescopia o estratificada de coincidencias, de encuentros y desencuentros se trata de una exposición algo confusa eso lo reconozco por eso mismo, por esta característica misma, a nivel de su lectura lineal y de su coherencia lineal. Pero se trata al mismo tiempo de una exposición muy clara a la hora de mostrarnos el montaje complejo y hasta dialéctico que implica abordar estos problemas sin caer en soluciones fáciles o mesiánicas y mesiánicas. Si acaso nos parece, esa fue mi primera impresión, que en esta exposición nacionalismo se confunde con fascismo, racismo parece identificarse con misoginia y con homofobia, que xenofobia, antisemitismo y patriotismo parecen equivalentes, es quizás porque así nos lo parecen también fuera de las cuatro paredes de una galería, es quizás porque así nos lo parecen en nuestras discusiones y en nuestros medios de comunicación, es quizás porque así nos lo parecen en nuestras propias conductas y discursos. En esa medida, el valor político de la exposición me parece justificado al producir no un consenso, ese viejo consenso, ni una transparencia referencial de su montaje, más allá de las paredes de la galería, sino más bien un disenso, que afecta los marcos por los que pensamos ordinariamente las relaciones entre arte y político. Quiero cerrar retomando el tema de la interpretación, de la responsabilidad que implica toda interpretación en la medida en que es ella misma un gesto o un acto ético político. Al inicio de esta exposición hacía una advertencia de que para entrar en el mundo del arte y del pensamiento debemos asumir el que cuando discutimos o discrepamos, y que cuando compartimos interpretaciones sobre obras, sobre exposiciones, sobre signos, símbolos o representaciones, nos relacionamos no solamente con las referencias, sino fundamentalmente con personas, con mundos, con vidas, con lenguajes, con sistemas y con deseos. Toda interpretación y toda estrategia de interpretación es a su vez una forma de intervención. A eso es a lo que me refiero. Toda estrategia de interpretación en una intervención es una intervención en el lenguaje correspondiente. Pero que no debe ser reducida a aspectos formales, sino pensada de tal forma que una intervención formal no sea simplemente formal sino que sea también una intervención política. En esa medida podemos entender la pluralidad ilimitada de referentes que podría tener la expresión arte revolucionario, frente a la imperante vinculación de las imágenes y las palabras, en nuestra actualidad con mutaciones de la sensibilidad y de la ideología, y de la ideología fascistas. Muchas gracias. Eh, hay, un, hay un elemento común del discurso totalitario de violencia estructural, o al menos del discurso político en sí, que es, el, es una analogía hacia lo biológico. Es decir, es algo que se encuentra, por ejemplo, bueno, en el colonialismo, ¿verdad? en Spencer, Lamarck, el mismo Darwin, eh, lo visto en Ortega y Gasset. Eh, y bueno, está el espacio vital ¿verdad? de Hitler, por ejemplo, y ahora últimamente en la teoría de Luhmann, por ejemplo, con el tema de… Eh, ¿cómo es que le dice? La autopoiesis. Y la, eh, lo que pasa es que es un elemento que a veces aparece y a veces no, eh, es decir, no lo veo como uniforme en todos los sistemas desprepresivos. Eh, no sé si usted lo encontró en la investigación o si lo ha visto, tanto en el arte propio del discurso como el que, es, el que se le opone, ¿verdad? No, ese, ese rasgo a mí me parece, digamos, es un rasgo que no corresponde específicamente, digamos, al fascismo, digamos, eso, eso, eso, la corporalización, digamos, la corporalización del, del control y del poder está mucho está mucho antes, digamos, no corresponde específicamente al, al, al fascismo. De hecho, digamos, la noción de raza llega bastante tarde, bueno, no bastante tarde, no, no suficientemente tarde, lamentablemente, pero entra en el discurso nacional socialista, por ejemplo, en Alemania, este, ya ha entrado los años 30, o sea, ya, ya por ahí de cuando ya habían tomado el poder, digamos, no está dentro de lo que convocaba, eh, por lo menos articulado como en su discurso pues, eh, explícito. Por supuesto que lo vinculaban con corrientes de antisemitismo digamos, que estaban ahí latentes, pero que no eran de su propiedad, por decirlo así, es parte de lo que ellos se apropian, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, en, en tanto que estaba antes y se ha desarrollado durante, un, durante toda esta época, pues es, ciertamente, digamos, hay, un, hay una vinculación bastante clara entre, entre el control ejercido sobre los cuerpos y ideologías fascistas, aunque no es excluye, no es exclusiva esa relación de la, entre fascismo y es digamos no fascista hasta donde yo lo sé lo entiendo eh, habría que pensar digamos vamos a ver habría que pensar eh, por ejemplo si si en nuestra época si en nuestra época la relación con, la relación con los cuerpos este, forma parte de esta especie de ecuación que Benjamin vio en su momento eh, en los años 20 y como si nosotros podríamos verla como parte integral de una ecuación que dirige digamos, el, el sistema hacia esa sensibilidad o hacia esa ideología. Yo me temo que sí, pero no, no, no quiero decir nada que no sea, digo que sea una ocurrencia en este momento. Buenas, tres preguntas. ¿Por qué iniciar el, la charla de hoy eh, con con Helmut Herzfeld la segunda eh, ¿considera usted a los dadaístas alemanes fascistas y ¿es el hombre entre las ruinas, la exhibición una pretensión de dadaísmo? Yo empecé bueno, la verdad es que esa imagen es una imagen que a mí me A mí me gusta mucho porque, primero porque deja claro, digamos, un procedimiento, una estrategia estética o artística que es fundamental y que va a ser fundamental a partir de esta época y hasta hoy en día, incluso bueno, hay grandes teóricos, grandes, entre comillas, o, bueno, centrales teóricos del arte que, que, que, que han elevado esto a un principio casi definitivo definitorio de la, del arte contemporáneo, la estética del, mon, del montaje o del collage, o del tricolage como quieran llamarlo, digamos, la, la, el procedimiento estético mmm, eh, predominante durante el siglo XX y hasta hoy como un procedimiento que consiste en desmontar elementos que circulan por diferentes registros del lenguaje, registros del mundo simbólico o incluso del mundo de las mercancías y remontarlo, digamos, en otro contexto en, en, en conjunción con otros elementos para producir otros, otros sentidos. No es un procedimiento meramente semiótico, sino que es un procedimiento político porque en el momento en que yo desencajo un elemento de su, de su, de su, de su, de su mundo de circulación, digamos, eh, y lo encajo con otros elementos que no pertenecen a su mundo, no creo una reflexión solamente sobre sus significados y sus referencias, que era un poco lo que yo decía al inicio y al final de la exposición, sino que creo eh, evidentemente, eh, que hago evidente digamos esa procedencia de diferentes registros eh, como una procedencia que implica un control y un descontrol de, de esos elementos o de esos, de esos, de esos sentidos y significados. Es decir, cuando yo desmonto algo, digamos, cuando, cuando Regina eh, Galindo se proyecta sobre sí las noticias de los feminicidios, digamos, en Guatemala, eh, no nos hace reflexionar solamente sobre los feminicidios, sino sobre el soporte material de ciertos discursos que se llama periódico o diario. Eh, en este caso, digamos, Hetfield desmonta una serie de imágenes... Eh, del mundo natural eh, ciertos signos que corresponden a cierta clase social y luego una fotografía de guerra que en su época circulaba por un libro que se llamaba eh, guerra a las guerras o cri, cri, guerra a las, de, a las guerras o haz la guerra a las guerras que es uno de los primeros textos pacifistas que hubo en Europa que es que lo que hace es un catálogo de las imágenes más atroces que uno se puede imaginar de la guerra, esta era una de esas imágenes, Es la desmonta de ese libro la monta, y la monta con la hiena y hace toda esta conjunción y, digamos, y no nos hace reflexionar solamente sobre, sobre los referentes de cada uno de estos elementos o de la composición que él hace, sino sobre a, a ese, ese rasgo de pertenencia que asumíamos como natural de ciertos elementos simbólicos y que al, al desmontarlos y remontarlos, digamos, se nos hace como un poquitito al menos cuestionable que hayan pertenecido con tanta naturaleza otros registros. O sea, me parece que aquí la estrategia de Hertfield, que puede ser más clara en otros collages, digamos, donde usa la imagen de Hitler y, y la propaganda de mantequilla, por ejemplo, y ese tipo de cosas, que puede ser como más claro ese, ese procedimiento. Eh, eh, además, no sólo por eso elegí esta imagen, sino que también elegí esta imagen porque hace muy claramente el vínculo entre la aparición del fascismo, por ejemplo, de rasgos cruciales del fascismo, como la exaltación de la guerra y, de la, y, del, y del principio de la acción directa, este, con los ricos, es decir, con el sombrero, de los grandes este, magnates, digamos, de los grandes ricos de la industria alemana y con el collar, en este caso, con los, este, con el ejército prusiano, digamos, o el ejército comandado por los nobles o por los, eh, sí, por los nobles alemanes, digamos, como von Bismarck y todas esas figuras eh, terribles este, que hicieron la, guerra, la primera guerra mundial. Entonces eh, está mostrando, digamos, una serie de, de, de asociaciones que finalmente son las mismas que Benjamin teóricamente intentará desarrollar, o sea, cómo relaciono yo a los grandes ricos con la guerra y con la ideología fascista, y se puede hacer filosóficamente como lo intenta hacer Benjamin, o por lo menos eh, creando instrumentos de análisis de la cultura material, y también se puede hacer, digamos, icónicamente, por decirlo de alguna manera, eso, iconográficamente como, como lo hace Hertfield. Eh, eh, el dadaísmo, Hertfield es parte del dadaísmo eh, eh, alemán, eh, a mí me parece, bueno, y hay, hay por supuesto una corriente dadaísta en Alemania en esa época que es tremendamente antifascista, eh, que es... Eh, directamente digamos se, se identifica casi como un grupo clandestino digamos de choque frente a, frente a la iconografía este, fascista y frente a la estética fascista, se instalan cómodamente en lo que los fascistas llamaban el arte degenerado, el arte de Kunst, y, este, y hay por supuesto también tendencias dadaístas sobre todo en Austria y en Suiza, este, que, que también es espacio germánico parlante o germano parlante, eh, que tendieron también hacia el fascismo y que también diseñaron pósters y, y propaganda digamos, digamos, nazi. Es decir, en el dadaísmo parece haber de las dos corrientes eh, presentes. Hombre entre las ruinas no me parece una exposición dadaísta, me parece una exposición... Eh, me parece una exposición que está bastante claramente comprometida con una lógica de la interpretación y con una lógica de la exposición y del montaje que implica digamos una cierta incomodidad en el espectador y en el crítico también o quien pretende ser crítico de no poder ubicarse estáticamente en un solo punto para hablar de ella como totalidad lo obliga a estarse moviendo digo algo y, y tengo que moverme y digo otra cosa y a veces esas dos cosas incluso no son no son coherentes eso me parece un gesto interesante eso me parece un gesto interesante aunque también yo tengo ciertas yo tengo críticas pero son personales porque yo no soy crítico a mí no me interesa esa parte y, y, y, y creo que esa exposición digamos también confunde algunas cosas que debería más bien ayudar a discernir. Gracias. Pablo, yo quería preguntarte: no sé, me, no me queda claro qué es lo específicamente fascista de la dicotomía que presentabas en Benjamin de este arte o fascista o revolucionario que todavía podría ser ahora, eh, porque me parece que es, es una forma tal vez del siglo XX de ver una discusión que, que tiene eh, larga data, oficialidad, no oficialidad, clasicismo, romanticismo, eh, folclorismo, cosmopolitismo, lo que en el siglo XX hemos hablado, tradición y ruptura eh, y… Me pregunto si no tendrá que ver con las formas de reproducción de, del arte concreto. Eh, no creo necesariamente que un arte fascista sea eh, inevitablemente popular. Y pienso eh, en la vanguardia que representaron los futuristas, pero también ciertos modernistas eh, ingleses, Ezra Pound, T.S. Eliot, que escribieron una poesía que en su momento fue de todo menos eh, populista y que de pronto con lo que tiene que ver es con los medios de reproducción de ese arte, de hecho Walter Benjamin habla de las condiciones de reproducción del arte en una época de, de producción industrial, entonces la pregunta concreta es qué, qué es lo específicamente fascista de esa, eh, de esa dicotomía en el, en el siglo XX entre arte y política. Eh, bueno, <coughs> mm, lo, que parece, lo que parece señalar Benjamin y que a mí me parece es muy interesante y, y se puede ver no solo en Benjamin sino en, otros, en otras discusiones, digamos, entre otros intelectuales, digamos, si uno incluye la, la figura de Brecht, por ejemplo, en esa época, o de Ernst Bloch, o hay otros personajes que están ahí discutiendo sobre sobre este problema, verdad, este, ¿el fascismo es un sistema que irrumpe en la sensibilidad europea de la época? ¿Es, un, ¿Es una inserción violenta en el transcurso del gran proyecto de civilización moderno? ¿O es una consecuencia lógica de una serie de cambios acelerados de los últimos 50, 60 años en Europa, desde mitad del siglo XIX, digamos, hasta... Hasta, hasta el 18 o el 19, este, esa pregunta este, es, es la pregunta que ellos se hacen, verdad es la pregunta que a mí me parece que es muy interesante porque este, si uno toma la posición de no ver el fascismo como una irrupción, digamos como una especie de ruptura eh, violenta en, en, en, en, en esa historia, sino como una consecuencia más o menos pero lógica siempre, de, de, de una serie de cambios en, en el sistema y en Europa, este, entonces está obligado a pensar eh, que eh, la sensibilidad que produce eh, artísticamente en esa época, de alguna manera está vinculada también a esos cambios y también tiene que tener alguna relación, digamos, de concordancia con ese, sistema, con ese sistema, digamos, si corresponde a esa época, ese sistema político, por una serie de causas y de, y de, y de cadenas, digamos, de, de acontecimientos o de cambios, eh, también podría corresponder una determinada estética, una determinada estética o una determinada sensibilidad, ese es el razonamiento que yo veo que ellos hacen como planteamiento del problema, ellos no, digamos, en Benjamin uno no encuentra una respuesta categórica de que es así o es asá, pero lo que tampoco encuentra, y esto es interesante, es la afirmación de que exista un arte fascista. Y Brecht mismo, digamos, luchaba fuertemente, sobre todo cuando ya estuvo en Estados Unidos, por combatir la idea de que hubo o hay un arte fascista. Eso no existe, decía Brecht. Lo que hay es una sensibilidad fascista que irrumpe en una serie de prácticas sociales y culturales incluida la del arte y que el arte no puede ser visto entonces como fascista pero sí como un campo de batalla, una especie de espacio de disputa o el arte está en disputa digamos, entre ideologías o sensibilidades que pueden ser fascistas o no ser fascistas y pueden ser de otros muchos tipos posibles. ¿verdad? Entonces, esa distinción es interesante, por supuesto, digamos, es un, pro, es un tema que se debate constantemente, ¿verdad? Celine, eh, Rapaunt, eh, bueno, en filosofía Heidegger, es decir, pero ver, Heidegger no es artista, obviamente, o sí. Pero eh, eh, ese tipo de discusiones, digamos, siempre ponen en, en, en, en, ponen en claro, vamos a decirlo así, que lo que está en disputa es el arte, pero no porque el arte pueda hacerse fascista o no hacerse fascista, sino porque el arte puede, ser, eh, puede entrar a jugar en procesos eh, mayores a él. La importancia del arte, y decía Brecht esto, Clara, directamente, no es central, el lugar del arte no es central. El arte entra a circular, el arte es movido, es ubicado, es colocado, es puesto y es no puesto, es invisibilizado o visibilizado por una serie de fuerzas, digamos, que son las cruciales. Digamos. Y pueden haber correspondencias o no correspondencias entre, entre ellos. Ahora, la alternativa que presenta Benjamin, entonces, no es entre arte fascista o arte revolucionario, sino es entre un proceso que él llamaba la politización del arte y el otro proceso que es la estetización de la política, Hay esa, esa distinción tiene problemas y hoy es muy, muy cuestionada, digamos, Rancière, eh, eh, Rancière que es un filósofo político y, es, y también del arte y de la estética, este, ha estado trabajando muchísimo cómo no, eh, o lo, las condiciones por las cuales ya en nuestra época, digamos, ese esquema de estetización del arte, o politiza, estetización de la política, o eh, eh, politización del arte, digamos, ya no son alternativas excluyentes o únicas, sino que hay una serie de modelos intermedios que son, que son importantes, fundamentalmente por una razón, y es que en esta... En esta dicotomía que produce, o en esta dialéctica que produce Benjamin, está operando todavía el concepto burgués de arte, que es el de la autonomía del arte, como si el arte fuera un espacio autónomo, la política otro espacio autónomo y establecen relaciones, ¿verdad? Y se sabe, bueno, después de las vanguardias obviamente, y se sabe digamos que esa autonomía este, queda en cuestión durante el siglo XX y por lo tanto el esquema no es tan claro como de que este altera a este y este altera a este porque son distintos e individualizables digamos entonces eso Rancière ha hecho un, un, un, un esquema pero es complicado, es un poco complicado hablar la estética de lo político y la política de lo estético y hay una serie de... Y introduce el término de la, de lo, de la, policía, la policía y eso es un, otro, otro rollo uh -huh. pero eh, en términos prácticos, en términos prácticos, en términos del ejercicio de producción artística contemporáneamente, eh, yo siempre me lo pregunto y cuando tengo la oportunidad se lo pregunto a, a, a, a personas que hacen, que hacen arte, es decir, si, si, si tienen ese dilema o no tienen ese dilema todavía ahí, ¿verdad? es decir, si… si si las nociones de forma y contenido digamos todavía están operando en el trabajo en las formas de trabajar de ellos en el sentido de que me interesa instalar cierto contenido en ciertas formas o me interesa modificar ciertas formas para ver qué contenidos alcanzo y en qué medida eso es concebido como una instalación o como una intervención política o no en su práctica eh, verdad si la experimentación meramente digamos entre comillas formal con lenguajes implica eh, para ellos una intervención política o si simplemente es, es una experimentación de taller o no, digamos esas cosas son interesantes de conversar con, más bien, más bien creo yo con los artistas, a ver cómo, cómo resuelven ellos esos dilemas o si, se les, ni, si ni siquiera si, se, si es que se les presenta. A mí me parece y por lo que yo he investigado, que ha sido un periodo muy, bueno, lo que investigué que fue un periodo muy corto del arte centroamericano, eh, después de, las, de, la, de los acuerdos de paz hasta el hasta el 2000, este, que eso lo investigué con relativa profundidad, a mí me parecía que había un gesto muy interesante y fue en lo que me concentré, que era el juego constante con los registros de lo verbal y de lo visual mezclados, la experimentación constante, digamos, con las relaciones entre imágenes y palabras, de tal manera que, digamos, palabras, palabras, unidades semánticas, ¿verdad?, este, palabras eh, que uno identifica específicamente con un registro del lenguaje, ciertos artistas los utilizaban, digamos, en obras cuya imagen no correspondía a ese registro verbal, por lo cual hacía visible lo que no estábamos viendo en la obra, que era ese registro verbal, y nos hacía chocarlo con un registro visual que tampoco estaba ahí, y esas experimentaciones a mí siempre me, me parecieron fascinantes, digamos, eh, en artistas, bueno, en Priscila Monge, en otros artistas, ¿verdad? Bueno, no voy a mencionar aquí para no excluir, bueno, ya excluí a todos los demás que no son Priscila Monge, pero, pero bueno, en, una, en toda esa serie de artistas. Y es curioso, se da una explosión del uso de la palabra en esa, en esa época, por ejemplo, eh, del uso de la palabra escrita dentro de, dentro de las artes visuales, este, se da en un momento muy curioso en Centroamérica, que es un momento en donde la toma de la palabra y, la, y la, la capacidad para, de, de, digamos, la posibilidad de lo decible y de lo visible se abre, digamos, después de los acuerdos de paz, parece que hay una especie de fervor, digamos, no sólo por mostrar o por hacer visibles ciertas cosas, sino que parece que los artistas visuales, por lo menos los de esa generación, parece no resistirse también a la apertura de lo decible, y a juntar las dos cosas para mostrar las convenciones mediales, digamos, que se imponen sobre la cultura verbal y la visual como separadas, por ejemplo. Uh -huh. okay. Muchas gracias.